A todos, bienvenidos al canal, bienvenidos un día más a War Thunder esta vez Gally nos trae a Dominación Alaska he escogido esta vez tanques rusos con un BR de 6.7 que es justo el que me marca el Mi T-34-100 mi bichito mi y también el SU-122 todos los demás son 6.3 adelante, arrancate del 34 bueno, partiendo siempre de esta zona me gusta y siempre pues rápidamente atacarse. Y para allá es hacia dónde vamos. Venga, arrancando bichito. Venga, en segunda. Como digo yo, venga, vamos. Hasta que coge una velocidad de. Hay 34. Ya le metemos la tercera velocidad y ya empieza a coger. Venga, no te pares. Siempre es bueno, eh, como suelo hacer yo, hacer pocos giros. Dar de cuenta que con un tanque de estos pierde bastante velocidad. No es como una, como una tanqueta con ruedas, como puede ser el land puede ser otros conceptos o vehículos parecidos. Ahí apenas pierdes velocidad, pero con un tanque, ya sabes que en cuanto giras las orugas, Procura siempre apuntar en línea recta hacia dónde vas para tener que hacer pues las menores curvas posibles y así perder menos velocidad bueno estamos ya llegando a C y venga rapidito este C es un escenario prácticamente es un hoyo aquí no tienes protección ninguna venga tomando C tiro un bote de humo venga tiro árboles eso me delata estupendo lo estoy haciendo muy bien y aquí en C, pues rara vez es el, el día que no me matan, porque el C es. Saliada, vaya, mata, vamos, zona. conquista. Atención, saliada, te pueden venir desde cualquier parte el del respawn, te pueden disparar desde de otro sitio, o incluso te aparecen justo por aquí a la derecha, por la carretera. es pues, raro que no haya aparecido nadie, pero bueno vamos a ir avanzando poco a poco, vamos a buscar cobijo aquí entre estos arbolitos que poco nos van a cubrir pero bastante poco ¡Bah! ¿quién me ha dado? ni idea, venga estupendo, primer disparo y no sé ni de... segundo de dónde me ha venido y el tercero, a la vencida ese sí me ha venido de la izquierda. Ah, mira, desde ahí. Joder, pues claro. Pues desde ahí me dieron. Ah, qué pena. Venga, pues algo. Bueno, Venga, el IS-2. Un tanque durillo. Con buena penetración de blindaje. Bastante más lento que el T-34. Pero es un tanque que a mí me gusta bastante. Es. Pues, los disfrutados de los que más me gustan. La pena es el tiempo de recarga, si 25 segundos o 22,6, no recuerdo, pero bastante elevado, no son los 13 segundos aproximadamente que tiene el, el T-34-100, bastante más rápido. Y bueno, tiene más blindaje que el T-34 y una penetración pues prácticamente igual. Venga, a ver qué vemos por aquí. Ahí, ahí, ahí delante tenemos carros medios Mis compañeros están ahí disparando Venga, ven La están tomando A, ah, la estamos tomando C, ya la estamos perdiendo Alguien se ve que está tomando C Ya, es decir Todo mi esfuerzo de mi T-34 No está sirviendo para nada Bueno, por ahora parece que la barra Se inclina hacia nuestra parte Pero en cuanto tomemos C en cuanto yo tome esto se va a empezar a dar la vuelta ahí está, ya estamos perdiendo ¡Oh! ese compañero de al lado acaba de caer al loro al loro porque aquí cerca tenemos a alguien, ahí se ve un tanque pesado aviones, ese es nuestro marca por ahí delante ese carro medio y esa marca que es justo por ahí pues, toda la parte izquierda nos pueden freír venga venga a ver dónde hay algo venga, a ver, a ver. qué es eso ahí está ahí lo, lo estaba viendo venga esa marca vamos ahí por ahí va 300 Vaya, me la han levantado. ¿Qué es eso? Venga, disparan. ¿Quién es ese? Venga, vamos. Mira, M56, el escorpión. Ah, este, voy a disparar lo la metralleta y hubiera ahorrado un proyectil. Venga, vamos, avanza. Va. ¿Qué es eso? 76. Vale. Es el segundo que me mata desde ahí. Desde la calle. Bueno, ahora vamos a salir con el. Venga, con el 6-7 que nos queda. ¿No? Sí, uno. El asu 6 3 Pues sí, voy a salir con este. Es un 6-3, pero. Lo prefiero muchas veces antes que el otro, que el SU-122 pues el tiempo de recarga que tiene este cazacarros no deja de ser blandito, blandito, muy blandito como el anterior, incluso por delante es más blando pero tiene proyectiles perforantes con más de 200 milímetros y cargas huecas y un tiempo de recarga bastante cortito eso le hace ser muy buen cazacarros el problema como siempre el blindaje Bueno. 450 es una buena distancia. 200, cuadrante. Hasta C son 500 metros aproximadamente, pues están ahí a 400 metros. Venga, tirando árboles. Para que no se me vea llegar. Venga, no vemos nada. ese avión enemigo nos ha pasado por aquí cerquita somos un blanco perfecto o somos muy blanditos cuidado con ese, acabamos a buscar cobijo aquí detrás de estas piedrecitas a ver qué podemos hacer venga cazacarros y carro medio ahí a la derecha Venga, hemos tomado una zona o sea P. A ah, la estamos perdiendo, C ya está perdida y ahí tenemos a un par de, venga ahí están las marcas los dos los dos que han salido antes, ahí en el radar, ahí están los dos cazacarros y carro medio vamos a ver si desde aquí, buscando un poco de camuflaje aquí en los arbolitos sin que nos vean, les podemos enviñar. venga ahí está, ese se esconde bueno, de, venga, ¿cuánto es? ¿cuánto? ¿cuánto? ¿cuánto? a 300 metros, venga, sí está bien pero desde aquí no tengo ninguna posibilidad de arrearles solamente si me asomo, y si me asomo soy un blanco muy fácil y muy blandito, no hay que olvidarlo ¡eh! esa marca sabe que ha sido buena para alguien, ¿no? Siguen disparando, siguen estando ahí venga, ahí Así si con la mía del comandante no les puedo disparar, evidentemente. Y aquí no hago nada. Aquí no hago nada. No me puedo asomar, no hago nada. Pues me parece a mí. Me parece que aquí un poco vamos a contribuir. ese compañero cae justo a mi derecha y estamos perdiendo la partida venga a y c están perdidas b justo ahí. al loro con venga, ese cazacarros ahí al flanco izquierdo he visto a un carro un carro pequeño venga <risa> vamos a tirar como hemos hecho vamos hemos hecho los botes de humo vamos a camuflarnos y vamos a intentar poco a poco meternos en la gran ciudad Vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a hacernos urbanitas menos campestres y vamos a aventurarnos aquí. Venga, vamos, corre en cualquier esquina. Sabemos que en cualquier esquina nos pueden coger y nos pueden reventar. Porque nosotros, esto es una tanchoas y poco podremos hacer, al que lo pillemos pues apañado ahí, seguro la pescadería, vamos para allá B no la han tomado, tienen que estar, eh, esa marca vamos, me quito rápido de aquí B tienen que estar a punto de tomarla Mira, alguien más Compañero se acerca, venga, venga tanque americano. Mucho cadáver por aquí, incluso detrás de los cadáveres, puede haber alguno. S2S3M. Espiro mm. de uno en breve. Venga, sube, vamos, venga, que nos mata esta cuesta. Vamos, muy bien. Echamos un vistazo por aquí ¿Qué es eso? A ver, a ver, a ver Por ahí, perfecto Eso toca sacarlos como yo Venga, qué rápido recargas, tío Ahí, ya estamos recargados, estupendo Eso es lo que me gusta de este bicho Lo rápido que recarga Lo prefiero muchas veces antes que el, el SU-122P, el otro que tengo al lado, y, e incluso siendo un 6-7, prefiero este que es un 6-3 simplemente por eso y es prácticamente la diferencia entre uno y otro, es un poco más de blindaje pero el tipo de recarga del otro es muchísimo más alto venga colegas, el punto C lo tendréis que atacar, aquí en medio estamos nosotros defendiendo B sí. eso es, gracias Vamos a sumar entre todos. ¿Qué hacéis? Venga. El va Ahora están tomando B. Pero pues que hay que hacer algo. Si no, vamos a bañaros. Venga, vamos. Es un carro pesado. A ver quién es. Ahí está. Americano. Eh, estupendo. Cayó. compañeros oh, compañero, menos mal venga alguien más por aquí ya hay que jugársela a estas alturas de la partida venga, ahí, por ahí mi compañero avanza hay que, estar, hay que tomar B venga, tomamos B rapidito ya somos tres y avanzando hacia el respawn no hay que esperar que vengan vamos a intentar sorprenderlos venga, dos bases capturadas muy bien, venga, avanza 200 y sí, 200 metros es una buena distancia por si nos encontramos aquí alguno por una esquina es distancia más que suficiente entonces está ¡Eh! ¿qué es eso? por ahí nos disparan ¿quién es? ¿quién es? venga buscamos aquí detrás de la pared ¿quién es? por ahí se ve ¿Eh? tanque inglés para dónde va, para allá, venga, la envolvente. Vamos a intentar hacer la envolvente. Si no nos ha visto o no nos ha oído, vamos a intentar. Venga, a ver si tiene sed de conquista. Pues, pues, pues, pues para allá, ah, perfecto, muy bien, venga, venga amiguito. Aquí estoy, eh. venga, <ríe> fin, estupendo esa ambición te ha costado la vida. Eso también me ha pasado a mí muchas veces. De, de ver una zona donde no nadie, venga, la piso y no, no. Están esperando como he hecho yo ahora mismo. Esa jugada nos la han hecho muchas veces y todos la, y todos lo, lo hacemos evidentemente. Ese, ese, ese compañero se para porque ¿Por qué? ha visto algo, ha visto alguien. Venga, sí, alguien ahí por ahí. A ver qué hay marca. Tanque medio. ¿Qué es eso? Vamos a ver, venga... Nada. ¿Dónde estás? No lo veo. El tío sigue parado. Esa marca. Vamos a ver, rápido. Venga, vamos, vamos. Venga, ese parece que está muerto. Pues nos quitamos de aquí, rapidito. Y sobre todo de lateral. Venga de lateral nunca siempre de frente venga avanzando vamos hacia el respawn está cuando bueno, a, esta, a estas alturas muy bien muy bien a estas alturas por bueno, estas calles ya aquí te puedes encontrar a cualquiera en cualquier <ríe> a estas alturas de la partida venga parece que estamos dándole la vuelta a esto venga aquí por la hamburguesería Despacito. ¿Qué es eso? Vaya hombre, venga, sí, mira para allá, venga, ahí despacito, vamos, perfecto. Normal que no me ha visto. Casi pasa de largo y no le acierto. Venga, pues perfecto, le hemos dado la vuelta a esto, las tres zonas conquistadas venga están perdiendo los puntos estamos ganando nosotros así que ahora ya solo queda esperar no hay que arriesgarse yo por lo menos con el asu 85 no pienso no pienso ir más lejos pues este bichito la verdad mmm, pocos impactos puede aguantar por no decir ninguno venga el loro ese flanco derecho muy bien solamente por el flanco izquierdo mis compañeros, venga, un antiaéreo por allí, en el respawn y bueno, vamos a ver si alguno aparece, pues por aquí los, los esperaremos, aquí 200, está bien espero que no me vean el poquito cañón que estoy asomando por la esquina, venga venga, muy bien, estamos ganando esa partida venga, ese, ese avioncito ahí haciendo su trabajo Estupendo. ¡Ah! Un pequeñín. Por allí va. Venga, eso ta, esto está ganado ya. Prácticamente se ganó. Venga, vamos. Termina. Misión cumplida. Perfecto. Está en el equipo. Cuatro objetivos terrestres destruidos y dos zonas capturadas con el ASU. Bueno, el ASU quitado. Pero pues al final el más blandito ha llegado. Es el que más lejos ha llegado. El ASU. Porque el T-34, si conquisté zona, me mataron. Y el S2, maté a uno. Y me mataron. Y con este he hecho venga, 38.693, perfecto, 89% de actividad, mm, está muy bien, y avanzando la investigación del 2S3M, estupendo, esta partida al final parecía que se iba a perder y el ASU ha resultado ser un buen bichito, bueno pues nada, espero que os haya gustado la partida, esto ha sido todo en Dominación Alaska, recordaros abajo, enlace Discord, Escuadrón Ibis, y Twitch, enlace canal Draconianus y nuestro también nuestro enlace en Instagram, para todos los que quieran seguir al escuadrón o uniros a ellos, ya os invitamos. Bueno, sin más me despido, esto ha sido todo en Alaska y nos vemos en un próximo. Chao.